¿Qué tal creativos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video, obviamente, de GANMA ¿Qué es esto? ¿Por qué vamos a utilizar GANMA en este video? Bueno, pues, que quería decirte esto desde mucho tiempo Desde que conocí GANMA Pero me lo estuve guardando para un video muy especial Que es este, en este caso, para crear mi propio sitio web ¿okay? Yo lo creé sin código ¿okay? Lo puedes verificar por aquí Está en Blog Creativo En super.app ¿okay? Es muy importante que lo veas porque ahí tengo todo el contenido que voy subiendo, obviamente el blog, tengo ahí también mi portafolio que estoy haciendo unos proyectitos por ahí, muy chéveres. Y en este caso, ¿te gustaría saber más sobre lo que estoy haciendo? Pues vete a los enlaces, dale clic a el enlace que está ahí para que te lleve directamente a la página web. En Canva podemos hacer muchas cositas, una de ellas obviamente es crear presentaciones, en este caso crear presentaciones como a mí, a mí me gusta, ok utilizar texto, utilizar imágenes, obviamente creadas con inteligencia artificial y algo que muy muy pocos utilizan es que son los elementos, ¿ok? Estos elementos visuales que siempre he hablado en el curso de PowerPoint, vayan al curso de PowerPoint y vean qué elementos se ha utilizado en ese caso, ¿ok? Y Gamma lo tiene todo para mí. ¡Ay, oh, Gamma es lo mejor que había visto, ok? Con esto he hecho mis presentaciones en este caso para crear con inteligencia artificial y es algo muy sencillo, le colocas texto, le colocas zoom, o directamente a hacer un clic en ese botoncito, ¿ok? y te crea toda esta maravilla, es muy parecido a lo que vimos en Tom, ¿verdad? en este caso porque Gama utiliza inteligencia artificial, así como lo escuchas, así como lo oyes en este caso, ¿ok? ya puedes ir revisándolo todo, lo tienes ahí en la descripción, vamos a avanzar, ¿ok? Vamos a enseñar sesión, vamos a ver cómo se ve nuestro WordPace y en un momento volvemos. Muy bien, mis estimados, una vez entrando te va a decir unas cuantas cositas, ¿ok? Eh, cómo se maría tu workspace, tu nombre completo en ese caso y te va a dar una verificación, en este caso para crear tu propia diapositiva, ¿ok? Voy a eliminar esto con Send to Crash, va, me va a quedar con esto. Y este de aquí te va a dar por defecto Gamba, ¿ok? Que son algunos tips y algunas recomendaciones lo que vemos acá son los templates inspiración los temas y el custom fonts y los trash ¿okay? las cositas que vayas borrando en ese momento y en este caso puedes invitar a alguien a tu workspace lo puedes invitar y haz su tip que si eres estudiante o docente y trabajas con equipos pues puedes ir ahí a utilizar eso ok si quieres llegar a un titular completo porque no tengo mucho tiempo ahorita si quieres que hagamos un tutorial completo, vamos directamente a la de comentarios y ahí puedes escribirme, ¿okay? Yo con mucho gusto te los hago en este caso, ¿okay? Algo muy sencillo y hay que recalcar es que es esto de acá, ¿ok? Vamos a traducir la página para que no se te haga problemas. Vamos a traducir la página. Aquí está. Aquí está, guiado, texto a la cubierta. En este caso, tú se promocionó un tema y ya generó un esquema y un primer borrador. Es lo que hicimos acá, básicamente, este de acá texto a cubierto, te lo en el esquema, las plantas de documento, artículo completo. En este caso, te, tienes un artículo, por ejemplo, un esquema, un esquema ya hecho, lo puedes subir acá y básicamente lo puedes eh, crear con inteligencia artificial, sumándole imágenes, por ejemplo, gráficos, lo que tú quieras. ¿okay? Este de acá puedes crear un nuevo, una nueva baraja en blanco, como él dice, pero aquí en este caso es un nuevo formato, un documento nuevo. ¿okay? O simplemente puedes importar desde documentos de Google, desde Word o desde PowerPoint. Obviamente, solo texto, ¿ok? En este caso es un esquema, ¿ok? Bueno, mis, mis estimados, eso es todo lo que quería hablarles. Es muy importante que conozcamos cada partecita, ¿ok? Si quieres que haga un tutorial, obviamente comenta, comparte y sígueme para más videos, en este caso, ¿ok? Entonces, nos vemos en el siguiente video. chao chao.